Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, Vicente, por tu cariñosa presentación. La idea de la sesión de hoy, efectivamente, es hacer un repaso rápido de cuál es la situación de la economía y es obvio que tenemos que hablar en mayor medida de los bancos centrales y de la inflación. Voy a utilizar una documentación que a los que estáis aquí sí que os recomendaría que la descargarais con el QR que ha comentado Vicente porque voy a hablar de varios datos y voy a hacer varios. ¿Me podéis poner el tiempo? Activarlo, que si no me enrollo y gracias. Bueno, eh, obvio, el año pasado, 2022, pasa la historia como el año de la fuerte subida de los tipos de interés con subidas de 300, 350, 400 puntos básicos. Alguien puede decir que no es la primera vez que los bancos centrales suben tanto los tipos de interés y es verdad, lo que sí que es la primera vez que lo suben en un periodo tan corto de tiempo. Es, como digo, la primera vez que los bancos centrales suben tanto. Y además, suben de forma inesperada. Yo sé que ahora es fácil decirlo. Pero hace un año, hace un año y dos meses, no se descontaba en esa fuerte subida de tipos de interés. Y lo vemos porque el mercado de renta fija, como sabéis, el pasado año, los tramos largos de las curvas han tenido que repuntar del orden de 200 o 300 puntos básicos, que está muy en línea con la subida de los bancos centrales. Si los mercados ya hubieran descontado esa agresividad de los bancos centrales, ese repunte de los tipos largos no se hubiera producido en el 22, sino que se habría producido en el 21. Por lo tanto, quiero insistir en esto, eh, la reacción. La función de reacción al alza de los bancos centrales del pasado año, no solo inédita por la cuantía en un periodo de tiempo tan corto, sino también inesperada Y además generalizada, con alguna pequeña excepción. En esta tabla, en este gráfico, podéis ver las cuatro excepciones. Dos que no responden al entorno macroeconómico mundial. Turquía, Rusia, que están bajando los tipos de interés. China, que es la economía que bueno ha tenido que hacer frente o tiene que hacer frente a una pérdida de dinamismo económico. Como sabéis, el pasado año China ha crecido el 3%, que no está mal. Pero para la economía china crecer al 3% pues es poco y su banco central ha tenido que bajar los tipos de interés o, desde luego, no los ha subido. O el Banco de Japón, que es la única excepción, como digo, a ese proceso de endurecimiento de la política monetaria hasta ahora porque entendemos que en este año 2022 es previsible ¿eh? que el Banco de Japón sí suba los tipos de interés y esto bueno, pues tiene implicaciones, por ejemplo, sobre, sobre el yen, una divisa que ha acumulado una importante pérdida de valor en los últimos meses, sin duda, porque el Banco de Japón no había subido los tipos de interés y que este año, si se cumple nuestra previsión de que el BOJ se suma a ese proceso de endurecimiento de la política monetaria, pues puede ser una divisa que experimente una clara, una clara recuperación. Es importante señalar cómo en ese proceso de subidas algunos bancos centrales han puesto los tipos de interés incluso por encima de los niveles del año 2008. Y esto tiene mucho que ver, o se ve sobre todo, en las economías de Latinoamérica, México, Chile, eh, Colombia, también en alguna de Europa del Este, pero, pero fundamentalmente en los países latinoamericanos, que eso explica el por qué sus divisas, sus mercados bursátiles, han podido resistir relativamente bien a una subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. La historia lo que nos dice es que siempre que hay un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, las economías y los mercados financieros de emergentes, y sobre todo de Latinoamérica, tienden a sufrir. Ahora no ha sido así, ¿eh? en gran medida... Aparte, de porque ha habido un encarecimiento de las materias primas, pero por ese proceso de endurecimiento de la política monetaria en Latinoamérica que ha llevado a los tipos de interés, como digo, a zonas de máximos superando los niveles del año 2008. Es obvio que la función de reacción de los bancos centrales se ha debido a un repunte, a un estallido de la inflación, una, un repunte de la tasa de inflación que ya empezó en el 2021, es verdad, y pueden ver como ya en enero del 2021 empezó la subida de la inflación. No es menos cierto que es que partía del 1%. En enero del 21 la inflación era apenas del 1% porque tenía todo el efecto base asociado a la crisis COVID y por eso la inflación estaba, estaba tan baja en en el año 2021, bueno, que la inflación subiera del 1 al 4% al 5%. No solo no nos preocupaba, sino que hasta lo agradecíamos, después de una década o una década y media, con una tasa de inflación demasiado baja, que la inflación fuera un poco para arriba, hasta nos venía bien. Pensábamos que era un, un repunte de inflación con un cierto componente coyuntural asociado a factores de oferta, pero evidentemente la cosa cambia y ya no hace tanta gracia cuando a partir de primavera del año 2022 la inflación se va al 8, se va al 9, incluso se va... Incluso se al 10%. Y además, ese repunte es generalizado por, por países. Ahí tenéis la evolución de la tasa de inflación, tal vez con la única excepción. Y se ve abajo a la derecha de Japón, ¿eh? que ha sido una economía que no ha sido hasta los últimos seis meses donde hemos empezado a asistir a ese repunte en la inflación. Esto es relevante. ¿eh? La divergencia o la discrepancia entre la evolución de la tasa de inflación en Japón y en el resto del mundo y cómo ahora es que en ese país sí que hay inflación y por eso decimos que previsiblemente es ahora cuando el Banco de Japón va a subir los tipos de interés. La noticia, no sé si decir relevante, o decía al principio Vicente, oye, ¿por qué están cambiando un poco las sensaciones en los mercados financieros? Bueno, pues porque parece que sí, que hemos asistido a un punto de inflexión de la inflación, algo que tal vez hace tres meses o cuatro meses era tal vez hemos asistido a un punto de inflexión de la inflación, Hoy ya parece claro, ¿eh? yo creo que ya nadie duda de ese punto de inflexión de la inflación y sobre todo desde el lado de la oferta. Eh, fue el lado de la oferta lo que provocó el repunte inicial de la tasa de inflación en el año 2021. Los famosos cuellos de botella que fueron la consecuencia bueno, pues de, del COVID. Ahí a la, a la izquierda os he puesto el gráfico de los cuellos de botella que elaboramos en AFI. Fijaos cómo los cuellos de botella estaban en un nivel máximo a finales del 21, principios del 22, y cómo ya los cuellos de botella ya no es un problema, cómo se han recompuesto inventarios por parte de las empresas, eso es lo que tenéis a la derecha. Por lo tanto, hay una, un elemento positivo, la confirmación de los cuellos, perdón, del punto de inflexión en la inflación, que tiene que ver con que parece que por fin los cuellos de botella ya nos los hemos quitado de encima. Pero no solo, evidentemente también las materias primas, unas materias primas que dibujaron máximos el pasado 6 de junio y desde entonces las materias primas han caído. Es verdad que últimamente los metales están recuperando un poco ante bueno pues lo que parece ya que por fin China se elimina o elimina definitivamente eh, el COVID. Eso ha permitido que los metales hayan encarecido un poco, pero como digo, en general todas las materias primas han corregido y lo que es importante, ya están en niveles por debajo de los de hace un año, con lo cual el efecto base asociado a las materias primas ya se está disipando. Es un efecto base absolutamente estadístico, pero que es tremendamente importante. El hecho de que las materias primas hayan caído y sobre todo que estén por debajo de los niveles de hace un año, eso es el principal factor director a la baja del precio de las materias primas. Y no solo, ahí podéis ver, ¿no? fijaos el Baltic Drive Index, ese coste de transporte, ¿cómo se, está, cómo se está hundiendo, bueno, lo del gas natural, o incluso los derechos de emisión de CO2, que ha sido uno de los elementos que ha perturbado al alza la inflación en el área, en el área euro. Por lo tanto, en este cuadro de mando, de seguimiento del riesgo de la inflación, creo que es importante señalar que hoy hemos ganado claramente visibilidad Respecto a hace tres o cuatro meses, y ahí os pongo las previsiones que tenemos en AFI para la evolución de la inflación y podéis ver cómo en los próximos meses se va a acelerar la tasa de moderación, la moderación de la tasa de crecimiento de los precios hasta tal punto que se podría terminar el año y ahí se verá con una tasa de inflación del 3%, algo que podría parecer inimaginable hace apenas. Unos meses. Eh, y alguien dirá, bueno, esto lo dicen los economistas, esto lo, deciden, lo dicen los bancos centrales, que se han equivocado, que os habéis equivocado en los últimos meses. Bueno, veamos qué dicen los mercados financieros. Uno de los variables que nosotros más hemos seguido, no solo como analistas, sino porque hemos además tomado posiciones en ese mercado son las expectativas de inflación. ¿Qué descuentan los mercados? Bueno, ahí tenéis el gráfico de la evolución de las expectativas de inflación. Estados Unidos, en Alemania, 10 años. Se observa cómo estaban en niveles muy, muy, muy, muy muy bajos en abril del año 20. Se observa todo el repunte de las expectativas de inflación hasta primavera de este, de este año. Y sobre todo lo que se observa, y es lo que con lo que me quiero quedar, cómo el mercado ya está descontando una tasa de inflación en la zona del 2%. 2, 2,5% pues para los próximos 2, 5 y sobre todo 10 años. Y esto es muy importante, insisto, no lo dicen los economistas, no lo dicen los bancos centrales, los dicen los lo, lo, lo supereficientes <risa> mercados eh, financieros. Hay la expectativa de que la inflación se va a quedar en el 2%, de que se va a moderar y se va a quedar en el 2% en los próximos Cinco, diez años. Ya sé que algunos dirán que esto es excesivamente optimista. Bueno, pues si quieren, piensan que es así, lo que tienen que hacer es ponerse largo en este en este activo. ¿eh? El break-even inflación cotiza y uno se puede poner uno se puede poner largo. Yo aquí hoy, como economista como analista global macro, sí quiero poner este gráfico como ese reflejo de cómo las noticias vinculadas a la inflación claramente han, han mejorado. Eh, respecto al ciclo económico. Bueno, pues la economía resiste ¿eh? y a la entrevista que se refería antes Vicente ya hace unos cuantos meses, bueno, tuvimos un debate todos, si había o no recesión. Bueno, hoy es el día en el que parece que no hay recesión. Eh, cuidado, y esto también yo me acuerdo que lo comentábamos Vicente y yo, eh, da un poco igual si el PIB cae un menos 0,1 o crece un 0,1, una cosa es recesión y es mala y la otra no, eh, da igual. ¿eh? El titular de que hay recesión porque cae el PIB es un poco lo de... Lo de menos, lo que sí es que el ciclo económico resiste, lo que sí es que no asistimos a una caída del producto Interior bruto similar a la que pasó evidentemente en el año 20 o en el año 12 o en el año 8 o lo que es la típica crisis económica. Lo que estamos asistiendo es que a pesar de la subida de los tipos de interés. A pesar de la inflación, a pesar de la guerra, a pesar del encarecimiento de las materias primas las economías han demostrado una cierta capacidad de resistencia. En cierto modo, y este es un punto muy importante, porque no había excesos, no había desequilibrios previos que purgar. Y por otro lado, porque los mercados de trabajo están resistiendo y esta es un poco la gran clave. No está habiendo destrucción de empleo en ningún bloque económico y las tasas de paro están en mínimos. Eh, a lo que voy, bueno, bancos centrales. Decíamos el año pasado, los bancos centrales no dudaron. ¿eh? Y cuando ya la inflación repuntó por encima del 5 o 6%, dijeron ya mi objetivo prioritario es la tasa de inflación, ya me olvido del crecimiento y voy a tratar de combatir la tasa de inflación sea como sea. Incluso si es necesario, provocarás una recesión, banco central, si esa es la vía para frenar esa inflación. Y los bancos centrales nos dijeron Sí, ¿eh? nos dolería mucho, pero nuestro objetivo es controlar absolutamente la inflación, aunque, por eso, aunque para ello provoquemos una recesión. Bueno, hoy es el día, y es un poco lo que he tratado de contar en estos minutos atrás, en donde parece que misión cumplida, no del todo, pero bueno, misión cumplidilla, la inflación ha dibujado un punto de, de inflexión. Parece que además, sin tener que provocar una recesión, oye... Estupendo. ¿Es momento de que bajen ya los bancos centrales los tipos de interés? Y eso era un poco el titular de esta ponencia. Bueno, pues pensamos que no. ¿Y esto por qué lo traemos a colación y luego veremos qué descuenta el mercado? Porque el mercado está descontando que los bancos centrales tienen que ya que bajar los tipos de interés. Jo, no lo sé. O mejor dicho, sí sé sí, o sí pensamos. Que no deberían bajar los tipos de interés. Es verdad que se ha dibujado un punto de inflexión de la inflación y es verdad que esta se va a moderar. Pero de ahí a que vayan a recortar los tipos de interés los bancos centrales y especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos nos da, nos da un poco de, de, de miedo. ¿Eh? O, o, o si queréis, no compartimos ese diagnóstico que tiene el mercado y como luego veremos. Pensamos que los bancos centrales esperarán al menos hasta el año 2024 a tener la confirmación más absoluta de que no va a a ver, O de que, de que efectivamente se consolida esa tasa de inflación en la zona del, del 2%. Y porque además los bancos centrales tienen por delante todavía tarea que hacer en el proceso de normalización de la política monetaria, que tiene que ver con el, la reducción del tamaño de su balance. Eh, junio de 2022 pasará a la historia como el momento del tiempo en el que el tamaño del balance de los bancos centrales ha sido el máximo histórico ¿eh? y ojalá el tamaño del balance se reduzca porque es una, una señal de normalización, pero lo van a tener que hacer ¿eh? y, la, y el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a empezar a reducir el APP. Lo que pasa es que lo va a hacer en apenas mil millones de euros al mes. Si tenemos en cuenta que su saldo vivo del, del, del APP, ahí lo veis, son del orden de 5 billones y del PPP son otros dos. Bueno, pues que vaya reduciendo 15.000 millones de euros al mes es prácticamente imperceptible. Pero los bancos centrales se van a poner ya en modo o están ya en modo reducción del tamaño del balance. Insisto, ¿eh? que está siendo muy pequeñito y tenemos que hacer mucho zoom para que se perciba, perciba esa reducción del tamaño de, del balance. Entran en esa fase. Seguramente los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés. Ayer Canadá subió los tipos y ya dijo que seguramente ya no los va a subir más y con eso nos conformamos, con tener visibilidad de que ya no van a subir más los tipos de interés nos conformamos. Pensar en bajada de tipos de interés a nosotros nos parece un poco prematuro y donde sí que hay que eh, pensar es en ese proceso de reducción del tamaño del balance. Ahí tienen nuestras previsiones de tipos de interés. Fijaos cómo damos para el BCE que puedan subir los tipos de interés hasta el 4% pero que el Euribor ya no suba más. Claro, el Euribor 12 meses, que ahora está en el 3,25%, 3,30... Claro, ya te están descontando las subidas de tipos del Banco Central Europeo. ¿no? Por lo tanto, entendemos ¿eh? que el Euribor ya no va a subir más. Y que un Euribor en la zona del y 3 3,5%, 3,30%, con una tasa de inflación del 2%, 2,5%, 3%, no es mala para el crecimiento económico. O que ese proceso de endurecimiento de la política monetaria puede terminar perfectamente en un nivel en línea con la tasa de inflación y, por lo tanto, procrecimiento. Este es un gráfico que a mí me gusta mucho, cada punto es un año, y es la relación histórica que ha existido entre la tasa de inflación del área euro y el tipo de intervención, bueno, pongo el Euribor, 12 meses. Habitualmente la política monetaria ha sido aliada del ahorrador, poniendo un tipo de interés por encima de la tasa de inflación, poniendo un tipo de interés real positivo y así ha sido históricamente salvo ese periodo entre el 2016 y el 2021 que pasa a la historia como el proceso de tipos de interés reales negativos los bancos centrales estaban claramente orientados a estimular el crecimiento económico poniendo tipos de interés reales negativos y tipos de interés nominales por debajo de cero eso ha pasado a la historia entendemos que eso ya nunca más y ojalá vuelva a suceder Ahora en el 2022, bueno, ha sido un outlier, porque los ban el Banco Central Europeo ha subido los tipos, pero no tanto como la inflación. ¿Y qué es lo que pensamos? Bueno, espero que lo estéis viendo, porque como decías, tengo muchos gráficos y tablas. Bueno, pues como poco a poco ese punto se va a ir otra vez a la bisectriz del primer y el tercer cuadrante. Es decir, cómo la inflación se va a poder ir normalizando hacia la zona del 2,5 o 3% y ahí llegarán los tipos del BCE. ¿Que antes han podido pasar por el 4%? Pues antes han podido pasar por el 4%, pero para luego irse a partir del 2024. ¿En qué discrepamos con el mercado? Pues que el mercado descuenta alzas del BCE de solo hasta el 3,25, 3,5. Pensamos que es poco ¿eh? y pensamos que igual el BCE tiene que estar un poquito más subiendo los tipos de interés. Y fijaos cómo el mercado ya está descontando que el BCE inicie los recortes dentro de 12 meses. Nosotros lo tenemos dentro de de 18 meses. Está todo como un poquito más aplazado. ¿Y qué os pongo aquí? Y con eso termino, que me he pasado el tiempo. Los tipos de interés en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque aquí sí, aquí sí el mercado está descontando que la FED, ahí están los FRAs, que la FED va a empezar a bajar los tipos de interés tan pronto como en agosto o en septiembre. Ay, nos parece un poco prematuro, nos parece un poco prematuro que baje tan, ahí tenéis nuestras previsiones de tipos de interés y nosotros no lo veríamos hasta septiembre del 2024. En definitiva, el ciclo económico está resistiendo, es un crecimiento débil pero no es recesión, la tasa de inflación se está moderando, hemos dibujado un punto de inflexión, pero la tasa de inflación todavía va a estar lo suficientemente alta como para que los bancos centrales no bajen los tipos de interés, sí para que dejen de subirlos pero no para bajarlos, en un contexto en el que tienen que intensificar la reducción del tamaño de su balance. Pues bien, entendemos que en las próximas semanas el mercado tiene que descontar que los bancos centrales no van a bajar tan pronto los tipos de interés. Eso lo que va a provocar en nuestro modo de ver es una subida de los tramos largos de entre 30 40 puntos básicos, que nos lleva a tener un poquito menos duración en nuestras carteras de renta fija, estamos bajando un poquito la duración, y que eso puede ser una excusa para que el mercado de renta variable corrija en las próximas semanas. Así respondo a la pregunta que hacía Miguel Ángel, que corrija un poco en las próximas semanas ante, como digo, ese, ese alejamiento del inicio de las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. Sería una rebaja bueno, sana, sería un, una corrección de las bolsas realmente sanas, porque el entorno macroeconómico, como digo, hoy, es mejor que el que podríamos pensar hace cuatro o cinco meses, con un ciclo económico que crece, que resiste, poco, pero crece, y una inflación que ha dibujado un punto de inflexión y que claramente se va normalizando hacia la zona del 2%, que se alcanzará pues, en 12, 18 o 24 meses. Y por ajustarme al tiempo, aunque me he pasado unos segundos, aquí termino. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, David. Gracias.